El siguiente tema que vamos a tratar es sobre trazado de curvas. Uno de los temas eh, que es muy utilizado posteriormente eh, en el segundo bimestre especialmente en cuanto a la determinación de áreas bajo la curva. Entonces vamos a dar lugar a, a explicar un poquito lo referente a trazado de curvas. <coughs> Bien. Eh, nosotros podemos tener una gráfica a la cual eh, nos puede ser muy útil dentro del eh, eh, del marco de desarrollo de varias actividades nosotros las curvas nos permiten o las gráficas nos permiten a nosotros rápidamente visualizar cuál es el efecto o cuáles son eh, los puntos críticos en un determinado qué sé yo trabajo no si yo quiero saber eh, Qué sé yo cuál es el punto de equilibrio en una, en una industria en una fábrica eh, puedo saberlo porque a través de la gráfica fácilmente yo puedo conocer aquí eh, vamos a explicar eh, acerca de cómo nosotros debemos trazar una gráfica cuando nosotros tenemos una función en este caso una función x al cubo más 2x cuadrado menos x, menos 12 esta función que contiene eh, en este caso varios tipos de, de variables las cuales nosotros están establecidas x al cubo 2x cuadrado menos x ¿sí? y menos 12 estas variables tienen un efecto y un efecto que nosotros muchas veces no lo podemos determinar fácilmente entonces nosotros para poderlo eh, interpretar esa función la, lo que determina esta función la interpretación es a través de una gráfica eh, ¿Cómo nosotros eh, procedemos en primer lugar dando valores a cada uno de estos de las variables en este caso la variable x si nosotros le doy si yo le diera el val a esta variable x eh, ¿qué sé yo menos o menos uno un valor de menos uno al reemplazar en cada una de sus variables yo voy a tener menos uno elevado al cubo más 2 por menos 1 elevado al cuadrado menos menos 1 menos 12 y de esta manera yo voy a, a determinar cuál es el punto ¿sí? que yo debo eh, ubicar en la gráfica menos 1 al cubo nosotros vamos a tener que esto menos 1 por menos 1 por menos 1 es al cubo no más 2 por menos 1 menos 1 al cuadrado sería y menos menos 1 menos 1 al multiplicar por menos 1 nosotros tenemos que se hace positivo sería más 1 y menos 12 si yo resuelvo esto voy a tener que menos 1 por menos 1 y menos 1 voy a tener menos 1 porque menos 1 por menos 1 me da más 1 más 1 por menos 1 tenemos menos 1 eh, la, la ley de signos es menos por menos es igual más menos por más es igual menos más por más es igual más de esa manera nosotros ya podemos resolver más 2 por menos 1 me da menos 1 y por menos 1 me da más 2 me, más 1 y menos 12 yo obtengo aquí el valor que sería menos 1 más 2 sería más 1 y más 1 sería más 2 más 2 menos 12 sería menos 10 yo tengo en la gráfica yo tendría que interpretar de la siguiente manera cuando x vale menos 1 ¿sí? los valores negativos están desde el origen hacia la izquierda negativos y los positivos estarían hacia la derecha ¿sí? los valores hacia la derecha y en, las eje, en el eje de las y eso sería para el eje de las x en el eje de la y hacia arriba ¿sí? tendríamos valores positivos y hacia abajo del origen serían valores negativos entonces, si yo quiero poner, ubicar el valor cuando x vale menos 1, habíamos dicho que es igual a menos 10. Cuando x vale menos 1, x, aquí está el origen, menos 1 sería a la izquierda del origen, sería menos 1. Cuando vale menos 1, vale menos 10. Si yo tengo aquí 1, 2, 3, bueno, y así sucesivamente. Hacia arriba decimos son positivos, hacia abajo serían negativos menos 10 estaría por acá abajo no el valor de menos 10 vamos a suponer que está por aquí el menos 10 si tengo menos 10 y menos 1 el punto si es menos 10 el punto de interpretación sería aquí de esa manera nosotros vamos trazando la gráfica dando valores a cada uno de los de los términos de la de la variable si yo tuviera un valor de 2 si diera un valor de 2 vamos a ver si yo dijera que x vale 2 cuando x vale 2 yo tendría 2 elevado al cubo más 2 por 2 elevado al cuadrado menos 2 y menos 12 al, al realizar la operación nosotros tendríamos 2 al cubo, sería 2 por 2, 4 por 2, 8, más 2 por 2, 4 por 2, 8 aquí, menos 2 y menos 12. Y esto va a ser igual, cuando vale 2, vale 6, porque 8 y 8, 16, y 12 y más menos 2 sería, se sumarían, tendrían 14, 16 menos 14 serían. A ver, estamos menos 8 y 8, 16, aquí serían 14, menos 12, sería 2. Cuando vale 2, vale, vale 2. ¿Sí? Cuando vale 2, y digo 1, 2, cuando vale 2, cuando x vale 2, y vale 2. Este sería el punto y así nosotros podemos ir trazando cada uno de los puntos para ir uniendo ¿sí? y dar lugar a una, a una recta, a una, a una gráfica, ¿sí? una gráfica que puede ser una que es una sucesión de puntos y esta puede representar una recta o también una parábola o, una, o cualquier otro tipo de gráfica y a nosotros ya nos permite interpretar ya la gráfica si nosotros tenemos en este caso que tenemos de, este, de esta función tenemos una gráfica similar así ¿sí? nosotros aquí ya podemos determinar y podemos eh, conocer cuáles son sus puntos críticos para que la esta gráfica donde cambia de posición ¿Sí? si nosotros podemos ver aquí ¿sí? si la gráfica viene así decimos de que aquí está cambiando de posición ¿sí? Porque la gráfica viene así, ¿no? viene así, está cambiando de posición hacia acá, vuelta hacia el otro lado. Aquí vemos que es cóncava hacia abajo, mientras aquí da cóncava hacia arriba. Bien. Eh, de esa manera, nosotros es como vamos determinando cada una de las funciones. ¿Cómo saber cuando una función o dónde es el punto crítico? ¿sí? Para eso, nosotros hacemos. Es determinar la derivada de esta función. Lo que anteriormente ya lo hemos visto. Si nosotros sacamos la derivada de la función, nosotros podemos determinar cuál es el. Sacamos la primera derivada y podemos sacar ya cuáles son los puntos de y puntos críticos. ¿no? ¿Dónde queda esa tangente? Bueno, vamos a vamos a continuar si nosotros tenemos la, la derivada de esta función de f de x de x al cubo más 2x cuadrado menos x menos 12 esta va a ser igual a 3x cuadrado más 4x menos 1 y más 0 eso es la función f de x que esto es igual a decir y. Si yo digo que y cuando y vale 0, ¿sí? la función x3x cuadrado más 4x menos 1, ¿sí? vamos a tener esto. Nosotros para determinar los puntos críticos, ¿qué hacemos? Determ obtener el valor ¿sí? de la variable x. En este caso nosotros no podemos obtener eh, por factorización, pero sí aplicándole la fórmula de ecuación general y podemos tener el valor de x y en este caso si yo aplico la ecuación general bueno voy a borrar aquí para la ecuación general dice que x va a ser igual a más menos más menos b, más menos menos b, más menos raíz cuadrada de b cuadrado más 4ac sobre 2a. Si yo aplico esta ecuación general a esta ecuación, yo voy a tener el siguiente valor: que x va a ser igual a menos 1 y tenemos que bx también es igual a menos 0.33 ¿sí? reemplazamos los valores en este caso aquí eh, este es el valor de a esto es a esto es b y menos 1 es c ¿sí? a reemplazar los valores de a b y c en la ecuación nosotros vamos a tener que x es igual a menos 1 y menos 3 ¿Qué quiere decir que cuando x vale menos 1 x vale menos 1, que estaríamos aquí, ¿sí? Cuando vale menos 1, en la gráfica tenemos un valor, el valor de y, ¿sí? Reemplazando en la, en la función, en la ecuación primera, en la primera ecuación, tenemos que la función de f de x es igual a x al cubo más 2x cuadrado más x menos 12 si yo reemplazo este valor de menos 1 en la ecuación voy a tener que habíamos dicho que salía era menos 1 eh, menos 1 aquí es más 2 y aquí sería más no, menos 1 menos 1 menos 12 y esto es igual eh, 12, 13, 14, menos 2, 13. Menos 13. 13, 14 menos. Ah, no, 14 menos 2, 12. 12. Bien. Cuando x vale menos 1, y vale menos 12. Quiere decir que tenemos la gráfica negativa hacia acá abajo. ¿sí? Si tenemos aquí menos 12 el punto crítico va a ser aquí quiere decir que aquí la curva cambia ¿sí? cambia de sentido cambia de sentido y vamos a tener en este punto igual una, la pendiente ¿sí? y esa pendiente va a cambiar de sentido la curva y nosotros podemos de esa manera aplicar e interpretar en diferentes actividades bien gracias